Este domingo se estrena la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales a las 9.50 de la noche en History Channel, no estamos solos, esta nueva temporada viene con nuevas evidencias y también con un nuevo horario, domingo 9.50 de la noche, así que no se lo vayan a perder, por eso hoy les voy a presentar un video de investigación que realicé en Bolivia con respecto a este tema fui a descubrir un artefacto que pudiera indicarnos que efectivamente los alienígenas en algún momento de nuestra historia nos visitaron. Mi nombre es Castro comenzamos. Años atrás abrimos una puerta hacia lo desconocido. La evidencia comenzó a acumularse y la verdad se hizo incuestionable. Nunca estuvimos solos. Existen en América diversos descubrimientos y señales en los antiguos asentamientos precolombinos que pudieran interpretarse de influencia alienígena. Hace algunos años se comenzó a formar la teoría de que las antiguas civilizaciones fueron visitadas por extraterrestres y que estos fueron quienes les enseñaron las artes, la agricultura, la arquitectura y tecnología prehistórica, entre otras cosas. Diversos investigadores, exploradores y arqueólogos han buscado estos detalles en las ruinas y objetos desenterrados para fortalecer la teoría de los alienígenas ancestrales. Bolivia es un país que alberga grandes enigmas, y en donde se han descubierto objetos que podrían no solo dar muestra de una intervención desconocida, sino incluso cambiar la historia que ahora conocemos. Así que viajé hasta aquel país para ver esos objetos con mis propios ojos. Fuente Magna Era 1960 cuando un campesino encontró en las cercanías del lago sagrado del Titicaca una antigua vasija que parecería ser utilizada para rituales o ceremonias purificadoras. Por su forma fue llamada Fuente Magna pero se convertiría en uno de los descubrimientos más controversiales de América, ya que en la parte externa contiene relieves o morfos, pero en su interior fue descubierto algo imposible, algo que no concordaba con su tiempo ni espacio. Dos tipos de escritura, el primero perteneciente a la región y el segundo fue señalado como protosumerio, y este es el gran enigma. El epigrafista estadounidense Clyde Hamed Winters descifró los extraños grabados que hablaban sobre un culto a la diosa Nia, pero esta diosa, también conocida como Nihash o Namu, es la creadora del cielo y la tierra, diosa de los sumerios, la primer deidad y origen del todo. Su culto se celebraba en la antiquísima ciudad sumeria de Ur, en lo que actualmente es el país de Irak. Nia es una diosa con rostro de anfibio o aspecto reptiliano. Se cree que pudo haber sido uno de los seres extraterrestres que vinieron de las estrellas, los cuales modificaron el ADN de los primeros homínidos en la Tierra para crear al hombre. Estos extraterrestres nos darían inteligencia y razonamiento. Por lo tanto, en las primeras culturas como la de Mesopotamia, se adoraban a estos alienígenas como dioses. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo es posible que un idioma tan antiguo aparezca en una vasija pucará de lo que actualmente es Bolivia? Ese es el enigma. Me encuentro en el centro de La Paz, Bolivia. Estoy en búsqueda de uno de los más grandes misterios de Latinoamérica y que es muy poco conocido. Es un objeto, un objeto que fue encontrado cerca del lago Titicaca y que ahora se encuentra en un museo, el Museo de la los Metales preciosos aquí en La Paz Vamos a descubrir de qué trata y por qué es tan importante este objeto La Fuente Magna, estamos aquí en La Paz, Bolivia Hemos llegado al Museo de los Metales Preciosos Y bueno, nos encontramos que está la visita de muchos niños pequeños Eso me alegra también para conocerlos Vamos a ver qué encontramos allá dentro adentro, además de la Fuente Magna al entrar a aquel museo, pensaba en que estaba a punto de encontrarme con un objeto que quizá pudo tener relación con las primeras culturas de la historia, de la humanidad. Pero no solo eso, sino que además podía contener en su interior la historia misma de los propios alienígenas ancestrales. No es posible grabar a detalle la fuente magna, incluso está rodeada de cámaras de seguridad, guardias y protecciones. Con esto, Puedo dar fe que es mucho más impresionante que lo que se puede apreciar en el video. Las figuras de animales son propias de la cultura tihuanaco, pero destaca la gran rana en su interior, que pudiera simbolizar fertilidad uniendo las ideas sumerias. Algunos creen que sería la representación de la diosa Nia, pero en lo personal creo que hace alusión a las extrañas y únicas ranas gigantes del lago Titicaca. ¿Cuánto misterio esconde esta extraña pieza? Dioses sumerios, extraña escritura, críptidos, y con estos datos, una edad difícil de datar. Un objeto que al observarlo, te hace sentir impotencia por no poder contestar todas las preguntas. Pero aún había algo más, un detalle, que han pasado por alto los investigadores que han llegado hasta este lugar. Observado detenidamente el exterior de la fuente, me topé con un rostro conocido, la única forma humana dentro de todos los relieves que tiene. Por un momento, creí estar viendo una cabeza olmeca. Eso sin duda sería algo mucho más grande, un descubrimiento que uniría al menos a cuatro antiquísimas culturas del mundo. Pero no. Después de observarla mejor, me di cuenta que sí la conocía, pero la había visto en otra parte exactamente en el templo semisubterráneo de Tiahuanaco. En estas paredes se dice fueron representados los rostros de las diferentes razas de humanos o etnias que existían en un principio, ya que la cultura Tiahuanaco es considerada la más antigua de la América misma. Y es aquí donde podemos encontrar el mismo rostro que está plasmado en la fuente magna. Eso significaría quizá que esa vasija pertenecía a cierta cultura, la cual efectivamente pudiera ser la Sumeria. Pero eso no es todo, hay algo aún más perturbador, y es que es bien conocido que en este muro no solo hay rostros de razas humanas, sino que también de los extraterrestres que los visitaron. Aquí estamos viendo los rostros de las diferentes etnias según las teorías pero también pues las cabezas extraterrestres. ¿Será que efectivamente los alienígenas crearon la raza humana o que en algún momento de la historia convivieron con los hombres? ¿Por qué en Bolivia aparecería la escritura de los sumerios y de culto a una diosa de la tierra de Ur? Son preguntas que por el momento están en espera de respuesta. Uno de los misterios más grandes de este lugar es precisamente ese tipo de rostros. Nos mencionaba el guía que hay algunos que parecen extraterrestres, dentro de otros que parecen de diferentes etnias, este en especial parece la cara de un extraterrestre gris. Algo muy interesante y uno de los más grandes misterios aquí en Bolivia, la cara del extraterrestre. Sin embargo, aún hay más, pero se los presentaré en otro video. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Recuerden que este domingo a las 9.50 de la noche se estrena la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales que nos va a traer muchos datos interesantes sobre esta posibilidad. Y también les recomiendo que vayan al canal de mi amigo Grunger y mi amigo Danny Phantom porque ellos también hicieron un video con respecto a este tema. Así que vayan a ver la versión de ellos. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace. Así que no se vayan a perder los videos de mis compañeros. Y también la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales en History Channel. Domingo 9.50 de la noche. Todos los amantes de la ufología y de los fenómenos paranormales. Además del misterio. Vamos a estar muy atentos a esta nueva temporada. Mi nombre es Ocla Castro y nos vemos en el siguiente video. Uno de los descubrimientos más asombrosos eran cabezas de reptil. El eslabón perdido no ha sido hallado porque el eslabón perdido es la intervención extraterrestre en nuestra constitución genética. Nunca estuvimos solos.